de nuevo con ustedes en mi canal Creaciones Bettina. el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta tarjeta de amor espero les guste, está muy fácil de hacer y los materiales que necesitamos están muy económicos solo necesitamos cartulinas de colores papeles y marcadores ahora vamos con el paso a paso Cortados tiras en cartulina de 51 centímetros por 23.5 centímetros y las vamos a pegar así Ahora acá en esta parte, en este lado vamos a medir 33.5. Vamos a hacer esto en ambos lados. Y voy a trazar acá la línea con este lapicero sin tinta. Voy a doblar así. Abrimos y doblamos así. Esto lo vamos a hacer también con este lado, como les dije. Ahora vamos a doblar así, hacia el centro, ambos lados. Vamos a abrir y acá en esta parte vamos a pegar una cartulina café, lo mismo en este otro lado. en esta parte del centro vamos a tomar una cartulina blanca del mismo tamaño, vamos a doblar y vamos a dibujar un corazón, cortamos, vamos a repasarlo acá en el centro. a medir 6 centímetros, así como lo estoy haciendo y dibujamos acá, esto es un corazón en el centro, cortamos, abrimos y repasamos este corazón. lo que vamos a hacer es cortar estas partes que nos sobran vamos a tomar el molde y vamos a, a trazar acá más o menos de 2 a 3 milímetros lo mismo acá en el centro y vamos a cortar vamos a repasarlo o pasarlo en cartulina azul lo cortamos y lo pegamos acá en el corazón del centro nos quedaría así ahora vamos a tomar el molde y lo vamos a cortar en la mitad y lo vamos a pegar en la parte superior de la tarjeta así Y vamos a repasar con marcador fluorescente o el color que deseen. En esta parte vamos a escribir o marcar con un mensaje. Por aquí puntos suspensivos, estoy... pensando en ti. Acá lo que hice fue hacer una sombra con marcador fluorescente azul. También decoré con corazoncitos, estrellitas. Recuerden que la decoración es opcional y vamos a delinear toda la frase con marcador negro nos quedaría así acá también delineé el corazón del centro y vamos a delinear así con marcador grueso negro lo mismo en el centro acá lo que hice fue pegar papeles de colores y corazoncitos voy a hacer rayitas en ambos lados y vamos a escribir un mensaje recuerden que los mensajes son los que ustedes quieran cada día contigo es como una primera vez emocionante y deliciosa acá en el corazón del centro vamos a hacer rayitas pueden hacer rayitas, punticos, corazoncitos vamos a tomar tiras de colores estas tiras miden 3.5 de alto que sería para escribir mi amor por ti. Cuando escriban esta frase la van a recortar y la van a delinear con marcador negro, la van a decorar pegar en la parte superior del corazón así y terminamos de escribir el mensaje entonces sería mi amor por ti es algo de todos los días igual vamos a decorar esta frase y la vamos a delinear yo pinte los partes de las letras con blanco y delineamos así toda la frase nos quedaría así y estos corazones los resalté con marcador naranja amigos ya vieron este video en mi canal se llama tarjeta para mi novio o novia está muy bonito les dejo el link en la descripción sigamos con el paso a paso ahora vamos a tomar una hoja amarilla o rosada vamos a hacer una muñequita, hacemos un círculo que sería la cabecita, el cuerpo y las manitos como pueden ver son dibujitos muy fáciles de hacer el cuellito, los ojitos, la boquita acá ya la pinté y la delineé y vamos a hacer el pelito así como unos corrosquitos amigos si quieren evitarse este paso pueden imprimir imágenes desea yo saco estas muñequitas desea. hacemos esto en ambos lados ahora voy a tomar un plato y con un marcador resaltador voy a hacer este círculo y voy a hacer curvas con este marcador resaltador verde, esto es para decorar Voy a resaltar con este marcador naranja y vamos a hacer corosquitos con diferentes marcadores. Estos son marcadores resaltadores. Vamos a hacer corazones, punticos y vamos a escribir acá en esta parte: Te amo. Vamos a delinear, igual vamos a delinear por fuera, o sea, delineé dos veces. Ahora vamos a tomar una hoja rosada y vamos a hacer otra muñequita que también está muy fácil, las orejitas, los ojitos, la boquita. Vamos a hacer el cuellito y el cuerpecito. Acá vamos a hacer la manito. detrás otras partes de la otra manito y dos rayitas así hacemos acá la cabecita para luego hacer el pelito lo voy a hacer así de dos colores con marcador morado y fucsia lo van haciendo como, como yo lo voy haciendo así Silvetas de corazones, le pinté el cuerpecito naranja y acá los corazones los pinté con marcador resaltado y delineé la muñequita, acá en la blusita lo voy a hacer rayitas y en el pelito también con marcador de punta delgada, voy a hacer rayitas ahora lo que vamos a hacer es recortar así, vamos a hacer lo mismo con la otra imagen vamos a cortar por los lados cuando cortemos la vamos a pegar así, acá lo que hice fue delinear esta parte con marcador blanco y en este lado vamos a escribir un mensaje tú haces Que yo quiera darte todo lo que soy y decoramos, como pueden ver, es estrellitas, corazoncitos y este adorno de este lado. Vamos a cerrar así de nuevas, así. Y esta parte lo que hice fue resaltarla porque mi esposo me dijo que se veía muy triste no sé eso es lo que quieran amigos no se pueden perder esta tarjeta se llama mensaje de amor el enlace se los dejo en la descripción ahora vamos con el paso a paso vamos a hacer el sobre, vamos a cortar una tira en cartulina de, 23, de 26 por 85.5 centímetros vamos a tomar la tarjeta y la vamos a colocar así a doblar acá y ahora doblamos esta parte en este lado vamos a medir 2 centímetros y trazamos la línea vamos a buscar la mitad y al lado y lado vamos a medir 2 centímetros y hacemos esta curvita acá y cortamos vamos a pulir acá en esta parte cerramos así vamos a hacer dos punticos acá en estos dos laditos y voy a trazar una línea la vamos a cortar con bisturí van a tener mucho cuidado que no se vayan a cortar sería para meter así en esta parte vamos a cortar dos tiritas de cartulina color que deseen y acá vamos a tomar la tarjeta y le vamos a aplicar silicona líquida en esta parte y pegamos acá, así amigos esta es otra tarjeta que no se la pueden perder se llama ¿Cómo hago una carta para mi novio o novia? En la descripción les dejo el enlace. Y voy a decorar acá con estos corazoncitos o pueden cortar también corazones en papel rojo y pegarlos. Y en esta parte pegué un papel azul y delineé con negro. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial del día de hoy les haya gustado. Hasta la próxima.